En momentos como estos, así un primero de noviembre, muy importante para ir recordando nuestra fugacidad, eso que inevitablemente nos va a ocurrir en algún momento, que es nuestra ausencia, nostalgia para los que queden, misterio para el que le toca atravesar esa puerta. Antiguamente se enterraba en postura fetal la cabeza al oeste, se pensaba que se estaba naciendo a otra vida, que era un viaje un amanecer de otro día, un viaje al, al más allá y por supuesto muchas preguntas flotando en el ambiente. Qué importante es de vez en cuando, no hace falta que sea muy frecuente, pero de vez en cuando recordar, darnos cuenta de nuestra finitud, de nuestra fugacidad, de que estamos de paso por la tierra y que morir es... Eh, algo que también se tiene que aprender, no en el sentido de estar buscando la muerte, todo lo contrario, vivir bien, tiene que tener como eh, colorario, como último capítulo, un morir bien. De manera que todo lo que realizamos en la vida sea implícitamente un, una preparación también para cuando ya no estemos, de manera que las huellas que dejamos, sean inspiradoras y continúen hablando por nosotros, eso que fuimos, eso que hicimos, eso que amamos. Un día como hoy, muy oportuno recordar que aún estamos vivos, que aún, si me estás escuchando, si puedes darte cuenta, si puedes reflexionar todo esto, dialogar, compartir con otros, es que realmente está latiendo tu corazón, está latiendo la vida, la existencia, y ello es un compromiso de autoconocimiento, de exploración, de crecimiento conciencial, de disfrute, en fin, de lo que tú quieras, a la luz de tu código ético. Estas son cosas que tenemos que hablarles con más frecuencia. Esto vamos a hablarlo eh, en la propuesta que estamos a continuación mencionando, porque la muerte no es un problema, la muerte no tiene solución, la muerte... Es la otra cara de la moneda de la vida. Y tenemos que saber prepararnos para que, para que los reflexiones y los dialogues. Espero encontrarnos al día siguiente. Un abrazo.